Somos parte del grupo empresarial BioCuba Pharma y como parte de ese grupo para nosotros la feria tiene una vital importancia pues es una oportunidad única para mostrar todos nuestros logros, eh, los productos que comercializamos, las tecnologías que, que, que desarrollamos y en realidad se le muestra todo esto al al sector empresarial nacional que participa en las ferias, ya sea como, como visitante o como expositor y también a todo ese, el, el empresariado extranjero que igualmente participa en las ferias. Es también muy importante porque nos permite eh, mostrar nuestro, nuestro futuro. Que próximamente vamos a, con qué nuevos productos vamos a estar eh, contribuyendo para ese proyecto de salud para todos que nuestro, gobierno, que nuestro gobierno sigue a lo largo de todos estos años. Y bueno, eh, no deja de ser menos importante conocer qué está haciendo todo el sector empresarial en Cuba, ya sea propiamente cubano o extranjero, y de qué manera nos podríamos encadenar para algunas de las misiones que la institución tiene. van a estar exponiendo dos empresas nuestras por primera vez que están radicadas en la zona especial de desarrollo de Mariel. Son dos empresas que son para el desarrollo de dos eh, importantes moléculas con propiedad intelectual de la institución, que es, es eh, la empresa de propósito especial que, eh, que es reciente, de reciente creación, que se llama Incubayo, y una empresa que es... In, eh, todos lo conocemos como IEA, porque es Innovative Immunotherapy Alliance, que es una empresa mixta radicada en el Mariel, de conjunto con, un, con una institución norteamericana. Y esta empresa, esta, a través de estas empresas, con novedosos eh, esquemas de negocio o modelos de negocio, vamos a estar promocionando de alguna manera esa, ese tipo de alianza y, y vamos a estar promocionando los productos. Eh, que son de reciente, sobre todo la Neuroepo, que es un producto que es de reciente incorporación en, en el sistema de salud cubano.